...incrementando el parque de vivienda pública... ...en este momento la primera fase del Navarra Social Housing... ...ya en ejecución... ...una segunda fase que supondrán más de 600 viviendas también. Esperamos sí, por un tiempo de cuatro años... ...pero valió la pena porque... ...me piso grande, piso nuevo... la comodidad, del pago, de los servicios... ...esas son las ventajas ¿no?... Estamos encantadísimos con, con la casa, con el barrio, con la, con, con la comunidad en general. Y luego con el trato de nasumirse también, eh, que ha estado muy, muy pendiente, muy encima. Realmente yo creo que también siendo familias jóvenes, pues bajamos un poquito la media de edad, rejuvenecemos un poco el barrio. Es un edificio que está construido y pensado para el ahorro energético. Vamos a seguir dando una respuesta a la demanda de vivienda social creciente de nuestra población. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, gobernua.